Buongiorno amici de Freezimas El giorno de hoy es una bellísima jornada. Hoy noche el sole, pero ricordate El sol sei tú, tú ilumina Para el giorno de hoy he portato con estas dos bandas elásticas Voy a hacer cuatro ejercicios de base Para tonificar la espalda Principalmente el del toide. Vamos a elaborar la parte interna, la parte frontal, la parte posterior Y la parte superior Vamos a... A fare uno para el trapecio aunque vamos en que la parte interna el manguito rotador con el estudio escapular en estos momentos que las palestras son usa tú no te debe fermar te puedes probar estas eh, dos bandas elásticas en, en un negocio esportivo costan no poco y son útiles para mantenernos en forma voy a fare cuatro ejercicios Ogni ejercicio lo voy a repetir eh, tres volte 3 voltes por un espacio de 45 segundos con 15 segundos de recupero. ¡Da Pablo! ¡Se inicia! Ok, vamos a iniciar, vamos a iniciar, vamos a iniciar, vamos a iniciar. Me tolí un poquito la, la, la, la, la yaca, la yaca, la yaca, vento. Vamos a, a movernos un poquito la espalda, la espalda. Vamos a enviarle una información a nuestro cuerpo que vamos a alenar un poquito la espalda. Abro, quudo, chiudo abro, chiudo abro. Perfecto, sí, sí, sí, sí, sí. Muevo nuevamente, abro. Ok, vamos a portar el gomito indietro, ¿pues de esta forma. Ok, perfecto, siempre la a mano indietro. Cambio, dietro, dietro, dietro, dietro, dietro, dietro. Ok, avante, avante, avante, avante, avante. Ok, perfecto, pues este. Nuevamente, ok, perfecto, perfecto. Vamos a iniciar, ¿qué tal, qué tal si, si iniciamos con, con un poquito de, vamos a hacer al menos 15 20 piegamenti, piegamenti, así entramos un poquito, aumentamos el batido cardíaco de la parte superior. Ok, prepárate, vamos a hacer 15, 15, 15, 15 a 20 piegamenti. Ok, prepárate. ta, ok, abro grande, listo. 3, 2, 1, vía, 1.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 ¡Una pío, ¡Una pío, ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se siente, ¡Se siente! Esto no entra niente con nuestros ejercicios de espalda, pero al menos iniciamos con un poquito de, de carga, carga, carga. Ok, voy a hacer tres, cuatro ejercicios, un ejercicio como he prima, lo repito, tres volts. Ok, vamos a utilizar nuestro timer, inicio con con la banda elástica più, la más mole la più mole después la dos series la hago con con la banda que es más più, più dura más resistente ok perfecto una buena postura buena postura buena postura tiro el pecho el pecho avante comprimo mi abdomen ok prepárate prepárate prepárate donde el timer que no lo vedo Perfecto. Four, three, two, one. Nuestro primo ejercicio, nuestro primo ejercicio. Brazo derecho, vamos a abrir. Solo puesto. Está. Dirito, abro paralelo. Está. Chudo. Abro. Está arribando el sol, está arriba del sol. Me piace, me piace. Piega ginocchio, esquina tirita tira el peto. Tira el, saca el peto como un caballo romano de un monumento y continua, si, sí, directo, atrás vale, tra, puro laboro del deltoides, ah, su escapular, continua, Ta, si yo cuesto lo queudo en più, faccio più resistencia, tra, directo, perfecto, perfecto, cuesta es nuestra primera serie, nos queda mancando due serie, vamos a repetirlo nuevamente pero con la banda, Più resistente, igualmente, echamos con vale. tra, Ok, concéntrate y se va. Dirito, dirito, abro. Tra. Echámoslo lentamente, lentamente, lentamente, para que sintamos el ejercicio. Tra. Tra. Tú a casa lo puedes hacer más tiempo, menos tempo Va, continúa. Ah. Nuevamente. Ah, perfecto perfecto ok se va ok ok ejercicio de bases para tonificar la espalda, especialmente el deltoide vamos a repetirlo nuevamente la, la última vuelta y vamos a cambiar, cambiar de ejercicio Ok, hago più chiuso, chiuso, chiuso, diritto, diritto, abro. Pueden guardarle que si lo chiudo più, più, faccio più resistencia. Ah, piega il ginocchio. Piega il ginocchio. Schiena Tra. Va. Ok. Nuevamente. Va. Resiste. Ah. Nuevamente, va. Uh, sí. Uh, esto es real uh. ok ya se siente un poquito en la fatiga nuestro próximo ejercicio, vamos a hacer esto y abro, guarda, tipo, tipo, tipo un press, un press, tipo un press militar, que uso, que la mano y abro cuatro da. acá da. Entra. Piego ginocchio, schiena derecha. Questo es un press militar, un press, un press. Ah, abro. Ah, sí, ah, vamos, ah, lentamente, okay. Ah. ok perfecto, perfecto, perfecto ya se siente un poquito la fatiga ya eso se sentirá de più con la banda più, più dura, più dura, più dura siempre press militar, un press, un press tiro esto. va tra tra tra ¡Tra! ¡Tra! ¡Tra! ¡Vamos, resiste! ¡Tra! ¡Tra! ¡Tra! ¡Tra! ¡Tra! Lento. ¡Tra! Okay. No se mola más, no se mola más. Ya se siente un poquito el deltoide, se siente. En este terzo se sentirá ancora de più, ancora de più. Lo importante, no fermarse, no fermarse. Falo lentamente, lentamente. Ok, se si va. Tra. Tra. Tra. Tra. Tra. Tra. Vamos. Ah. Ah. Respira profundo. Sí. Ah. Niente es fácil en esta vida, Niente es fácil eso nadie te regala Niente. Ok. Perfecto, perfecto. Nuestro próximo ejercicio. Vamos a abrir así. Vamos a abrir. Lentamente. Lentamente. Aperto, aperto. Tra. Cambio de banda. Va. Abro. De frente. Abro de frente. Va. Abro de frente. Abro de frente. Abro de frente. Abro. De Piego el ginocchio, piego el ginocchio, piego el ginocchio. Guardan el petto, el petto va bien, vea, Fori, sí. de frente. Abro. abro, abro, abro, abro. Nuevamente, eso con la banda più, più resistente, más più resistente. Ese deltoide. Va a rimanere velo, velo, velo y tónico. Ah. De frente. Si tú quieres de più, le bracha, vas a sentir più fatiga. Ah. Lentamente, lentamente. Ah. va nuevamente un alto, un alto, un alto, un alto, un alto, un alto, un alto, un altro, un alto vuelve y se repite, vuelve y se repite si tú ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso ayúdame a salir Escríbeme, Pablo, no me piuche el ejercicio en circuito. Fachamos lo normal, lo fachamos normal. Láchame tu comento. Va, de frente. Ah. A mí realmente me piace en circuito porque al menos le meto el tiempo. Sé que debo hacer 10 y facho 10. ah. ah. Ah. esto es real, esto es real ah. Ah. ok, nuestro último ejercicio, nuestro último ejercicio, que vamos a hacer, voy a meter la banda a tierra, vamos a hacer una apertura de esta forma Tra. vamos a hacer esto guarda, Tra. me puedo inclinar avanti, esquina directa va ah. Ah, lentamente. Ah. Está laborando el deltoide, ¿no? Anche en su escapular. Niente ah. fácil ni, ni difícil, ¿no? Solo con tu mente tú puedes reunir tus objetivos. Ah. Perfecto, vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Me inclino, me inclino, me inclino. Esquina directa y va. Abre. Brazo derecho, guarda el brazo directo mío, guarda el brazo directo. Continua. continua. Ya. Ok. A eso, a eso viene, a eso viene el terror, viene el terror, viene el terror, viene lo piu, la piudura, la piudura. Vamos a hacerlo siempre a nuestro ritmo, lentamente, lentamente, lentamente. Sentiendo siempre que el ejercicio que tú labora. Guarda, tras. Inclina, inclina, inclina. Y no que obligato, palo Fallo lentamente, lentamente, concéntrate. Ah, ah. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ok. Madre de Dios. Esto ya se está sintiendo. Esto se siente. esto se siente. esto es real. esto es real. Yo me aleno con té. Yo siento... Eh, yo siento la fatiga como tú la sientes. Va, se va. Ya... Yeah. Ah uh. uh. uh. uh. uh. uh. uh. Yeah Yeah Vamos, vamos, vamos, vamos. Andiamo. Ok. Último, último esfuerzo, último esfuerzo, último esfuerzo. Lo que hayamos faltado no contan o niente. Questo es el que conta. Cuente, cueste último, cueste último. Cuevas a estás arribando al trasgualdo, estás arribando a la meta. Ok. Se va. Uh. Uh. Uh. Ah. Ah. Ah. Ah. Nos manca el sol de energía. Ah. Ah. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Veamos con qué es tónica, con cuel deltoide. Duro, firme. Ah. Ah. Fuerza. Ok último último último último último último último último no se ferma más no se ferma mai guarda el toy mío está demandando guarda duro duro aunque el tubo no va se va uno piego el ginocchio guarda el pecho avanti esquina siempre directa. Ya. ok Me piacen las bandas elásticas, tú las puedes portar a, en vacanza, en palestra, donde te trobe, al lavoro, ovunque. Vamos. Forza. Ay, ya, ay mamito, ya, ay, mamito, ya, mamito. Yo lo he repetido tres veces. Tú acá casa lo puedes repetir cuatro, ¿eh? cinco, seis. Puedes, que modificar la resistencia. Porque, porque Oni Colores ha una resistencia en las bandas elásticas. Lo voy, voy a hipertrofiar y cosí fuerte. Falo con el aranchón. Falo con el yalo y verás que el movimiento es. Se reduce el movimiento. Mile, mile, mile. Gracias a Todas las personas que se han inscrito a este canal y los que me siguen. Miles, miles, miles gracias. Yo espero que tú reyungas todos tus objetivos. De cuore, Pablo.